¿Cuáles son los síntomas para detectar el estrés? El primero es no ser feliz. Oh, la, bueno. aned la anedonia, no disfrutar una reunión con amigos, no reírte como te reías antes, wow. no ponerte triste como te ponías antes cuando corresponde. ¿Esas es decir, son las señales? Esas son las ah, señales sí. iniciales. Es decir, eso se llama agotamiento emocional. El agotamiento emocional es no tener la emoción Carlos, que corresponde en el momento que corresponde. Entiendo. Reírte cuando te tiene que reír, o sea. porque todos se ríen y vos no, sí. hay algo que anda o sea, mal. O sea, Doc, que nosotros Mirá. dentro de todo a lo largo de la vida mantenemos como la misma personalidad, porque uno podría decir, bueno, cambió, está más serio, está más... Maduro. No sé, sí, eh. es como más maduro. Eh, y esa sensación de que, de que la alegría que por ahí a uno lo representa o el disfrute tiene que permanecer. Tiene digamos, que permanecer. Tiene que si no, es uno de los síntomas precoces de estar pasándolo mal. Se llama anedonia, no disfrutar. Aned anedonia. Anedonia, no disfrutar. No disfrutar y tampoco que no te duela. Que te... Claro, claro. es lo Pero, mismo. Sí. Si... Si tus hijos te dicen no te reís como antes, estamos en un problema. Si tus amigos te dicen vos antes, te, se te veía más contento. Mm. Por supuesto que yo puedo hablar de infarto agudo, miocardio, de arritmia o taquiarritmia supraventricular por reentrada. Pero eso cuando ya te enfermaste. ¿Y sí, sí, sí. eso... ¿Cómo, eso... Claro. cómo hacemos? Por ejemplo, yo hoy llego a mi casa, me doy cuenta que lo que usted está diciendo es parte de mi vida, ¿no? Que no me río como antes. ¿Cómo puedo comenzar a, a intentar ser feliz, no? a, a intentar estar mejor? Agarrar un papel. ¿Tenés agenda? No, pero me la compro ahora en la librería de la esquina Comprate una agenda o un papel Ponete todos los días de la semana Durante todo el mes y planealo Te comento una experiencia sí. El jueves pasado estábamos con los pacientes en el hospital Entonces en un momento, no importa Venía el PROMES, el programa de manejo del estrés 120 personas Y les digo, levante la mano El que, el que le gusta el cine Todos levantaban la mano de, de ir al cine, ¿eh? no de Netflix. Claro. De ah, Todos levantaron claro. la mano. Mm. Sí. Porque aparte de ir al cine es una salida. Claro, es un programa, sí. programa. Un programa. Es un programa un no es ver en Netflix. Claro. Es un programa, es encontrarte con alguien y tomar claro. un café, espaciar, es arreglarte, vestirte, pintarte, lo que fuera. Mm. Todos levantaron la mano. No que levante que... la mano el que fue la última semana. No. Levantaron dos. Dos. Claro. No lo dos que levantaron que la mano. La ¿Qué película fueron cine? Cine. a ver? Dos. Pero ¿sabes? ¿cómo terminó ese, ese aspecto? Entonces, hay algo que estamos haciendo mal. La persona lo comprende y la respuesta es la misma que vos solicitás. ¿Por qué no planean ir? Porque nos volvemos a ver el jueves que viene. Ir el miércoles que viene al cine. Claro. En lo posible, invitando a alguien. Uh -huh. Y si usted va el miércoles que viene al cine e invita a alguien, empieza a ser feliz hoy. Claro. Porque ya llama o a sea, alguien, no ya plan. se está arreglando, ya tiene plan, te, <ríe> ¿Te cambia la vida. ¿No ¿No tenido... mal, Yo he tenido ¿tipo? gente que dice, me gusta el cine, y que de golpe la última película que vio es lo que el viento sí, se sí. llevó. Claro. Entonces ¿Tanil? digo, no. Daniel, digo, para ir cerrando, esto me parece clave. clave, planificar. Agenda y planificar lo que vamos a hacer. Sí, exactamente, el timón. tomar. Próximo tip. Sí, sí, bueno... el la herramienta, es decir, ¿cómo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que a mí me hace bien? Tengo que discriminar, ¿qué es lo que me gusta realmente de lo que tengo que hacer rutinariamente? Tengo que plantearme un objetivo. Pero, Do, tengo que tener ¿cuánto un... complica esto? Porque en vez de socializar, mm. mucha gente está todo el tiempo creyendo que socializan por acá. Bueno, eh, eso está, eso hay que regular. Mira, todas las herramientas, como ahora llega la inteligencia artificial, son herramientas. El tema es cómo vos lo manejas. Por eso te digo que hay tres cosas un área médica, un área psicológica y la filosófica. Habla de lo que quieras de inteligencia artificial, habla de lo que quieras que es eso, pero por esa puerta entra Platón, Aristóteles eh, y, y Sócrates y te cambian la cabeza, porque van a ser las preguntas esenciales que claro. todavía no nos... Se... Claro. Te arranqué, Pablo. Claro, Voy. arrancó.